Cosas del rap, ¿no? Maestro en dita ¿te ocurre a ti? Te la dura con prisa, flaca son cosas, yo traigo las cosas del rap si en la vida hay cosas buenas y cosas malas en el R.A.P pasa lo mismo por desgracia no quiero al rap por lo que es sino por lo que siento cuando lo hago algunos han triunfado en España y no son para tanto antes de ver vuestros defectos vi los míos pero aquí destacar bien tus defectos te puede hacer rico, me deprimo si es cierto que la gente que compra discos de este tipo solo filan entre 15 y 20 añitos lo mejor del directo es cuando la peña salta y se empieza a animar y lo mejor que la aguja también se anime a saltar pa' que hablen bien de ti durante mucho tiempo, basta con hacerlo bien durante una hora en un puto concierto, cosas de rap, sis van de duros y te aseguro que más de uno recitó algo a la pava que le gustó, ¿no? Tú eres el que aportas al hip hop un granito de roca Tú y yo no somos lo mismo, yo aporto mi roca de granito Si el DJ rasca mal, pues explícale más Dile que un DJ fue un MC frustrado que nunca supo rapear No pa, en serio, que si no hubiera DJs Me veo cantando coplas en la puta plaza del centro Cosas del rap, nunca se te olvidan las letras Nunca aprenderás a improvisar, te lo dicen en pan mental. Enchufa el jack y una de hierba, que me llena el yuyu Que lo llevo a rollo yu-jitsu, ya te lo digo yo ya no llevo el ritmo, pero me da igual Somos unos perros